Vale, ¡El mi brother! No tengo para construirme. Hostia, 23 de vida, tío. ¿Eh? Come to a mí! ¿Qué estás La va a levantar, tío, la va a levantar. Me tiene que tocar okay. un niño, Rapha Wait, yeah. okay, okay? No, no okay, come to me. You're not playing solo dude. Me mordió. ya Woohoo Don't worry, I killed him.